El día al fin llegó. Hoy se estrena Star Wars. Tengo mi entrada, tengo mi camiseta, tengo mis calzoncillos de Darth Vader. Estamos listos. Ahora solo falta esperar eh, tres horas y media para ir a ver. Y vemos que nos trajo. Voy a sentar aquí? Sienta acá abajo se me ocurre que va a ser un desastre porque me compré un lente en China no no pero por qué man? son putos lentes alopardados hmm. eso pasa por comp comprar compulsivamente no se ve mal no se ve mal en volada? ah fabulous vamos a juntar con voy a ir al cine con unos amigos juntar con ellos a ver si hacemos algo antes y se me dio el celular Comerse un helado sin una copa simple en este lugar no es tan sencillo. Muy respetuoso. No puedo el tiempo avanza muy pero muy lento. ¿Por qué el tiempo avanza muy lento, papá? Eh, Estamos más bien. Ah, no, o A sea, sé, ¿por qué pasa más rápido? <risa> ok, seguimos. Hoy pasa lento el tiempo. No puedo hacer otra punto. Voy a dejar de grabar aquí y nos vemos la vuelta. No voy a comentar Star Wars, obviamente. Eh, voy a hablar de los spoilers. En verdad hay diferentes tipos de spoilers. Están los accidentales, están los malintencionados, y están hay un último tipo de spoiler que eh, es, muy raro, es muy raro. Y el tercer tipo es el que más me preocupa pasa por la misma por lo mismo que algunos medios se equivocan al dar información anoche que a la fuente que sé yo toman algo que puede ser interesante que puede traer más perdón que puede traer más likes eh, retweets compartir facebook eh, lo ven como una oportunidad de eh, hacer crecer su marca y se equivocan, dan información que después eh, termina no siendo cierta y se enfrentan a la vergüenza de no ser profesionales o no chequear la información. Las personas hoy día, las redes sociales, igual los tratan, les tratan sus cuentas como una marca. Nosotros publicamos lo que queremos publicar, lo que nos hace ver entre comillas más cool, mejor, whatever, cachai. En honor a eso, no podemos evitar de sentir como ese estatus de tener información vital antes que otro, te da el sentido de exclusividad. Los fans de Star Wars son tan, pero tan fans, y son tan buena onda, y son puta pico la zorra, man, que, que han sido sumamente cuidadosos con eso. y Es la oportunidad de lograr eso, lograr un estatus, lograr, lograr eh, mayor engagement en redes sociales, hacer crecer su marca, pero no lo ocuparon. De hecho, se inventó un grupo, para que toda la gente que necesite, así como con ansias, comentar la película, lo haga en este grupo cerrado para así evitar spoilear la película a otras personas. Los fans de Star Wars, incluso los que se identifican con el lado oscuro, son muy luminosos. Y por eso me caen bien. Y por eso me cae bien Star Wars. Me gusta Star Wars. Por el, por el amor que provoca en todos nosotros. Y en el amor en el compañero. Es como, no lo he visto, ok, no te diré nada porque tenéis que verlo, tenéis que que tú tengas la misma experiencia que tuve yo, sorprenderte y o decepcionarte, en, en, sea el caso. En mi caso, eh, no voy a comentar Star Wars, porque tengo mucha gente que conocía que aún la ve y además la voy a ver de nuevo hoy día. Es estrictamente necesario. y estamos de nuevo. Se ven como culo, no puede dejar así.